Estamos hablando de Marciano Cantero, eh, integrante o ex integrante de los Enanitos Verdes, que eh, ha sido internado en las últimas horas en, el, en la clínica de Cuyo. Eh, allí estamos esperando claramente un parte médico que cuente un poco cuál es la situación de uh -huh. Marciano, ¿no? Claro, se habla de que está en un delicado estado de salud. sí que fue ingresado por un pequeño dolor abdominal claro. y eh, eso parece que trajo otras complicaciones, uh -huh. de las cuales no tenemos muy claro cuáles son estas complicaciones exactamente. Entiendo que ha sido intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, pero no tenemos un parte médico oficial para saber exactamente qué es lo que está sucediendo con Marciano Cantero, uh -huh. Sí, su sobrina confirmó para los medios que eh, el estado de salud de, de Marciano Cantero es delicado, así que vamos a esperar el parte médico y qué es lo que dicen desde esa institución en las próximas horas. ¿no? Bueno, le deseamos de acá una pronta recuperación claro y toda sí. la fuerza. se habla de un pronóstico reservado en sí. este uh -huh. caso. Nos queda más que nada confiar en que todo va a salir bien y que se va a reponer eh, el líder de la banda más emblemática del rock. Mendoza, del rock sin de Mendoza, duda, y sin que duda. nos ha representado en gran parte del mundo. ¿no? De hecho, los, los enanos hasta... Par de años atrás eran mega estrellas en México Por sigue ejemplo, siendo, sigue siendo. Así, lo siguen siendo Estuve viendo ahora la gira que hicieron hace muy poquito Impresionante, todos los estadios llenos Un reconocimiento eh, Y en la Argentina, en la verdad, además el factor también De series muy importantes en el país, de novelas Sí. Este un tipo sumamente querido Y que hoy te voy a decir algo, ahí lo vemos junto a Felipe Staiti y, y creo que ahí aparecen los hijos también de Felipe Que también han tenido por suerte el reconocimiento Acá en Mendoza, que se merecen este, sí, porque ¿no? donde van a que Mendoza llenan y, y está bien que así sea porque son emblemáticos los enanitos verdes. Perdón, los enanos han hecho giras eh, en, en colectivos por todos, por todos Estados Unidos en varias oportunidades, hicieron un tour que se llamaba el Huacha Tour ¿sí? y, y, y lo hicieron de manera tremendamente exitosa por todo Estados Unidos Y tío, una banda que resistió una el banda tiempo animal. Viste que es un clásico sí. que en Argentina Que a las bandas que les iba bien En algún momento tenían algún sí. lío interno y, y se separaban no Pero fíjate que los enanitos han resistido No, y no solo sí. eso, sino que nunca, nunca han quedado viejos Nunca, nunca O sea, Viste esto de que eh, como centramos a las bandas En un estilo y en un momento de la historia en particular Y como que cuando la escuchamos Pensamos en ese momento Pero los enanitos han trascendido en el tiempo Entonces, Seguro, sí. seguro y siguen sacando hits ¿eh? cada vez que se lo proponen sí, le claro. meten un hit sí tal cual bueno pronta recuperación nuestro mejor de deseo ¿eh? para Marciano Canter hacemos una pausa 949 ya venimos